Science for a better life. Bayer, comprometido con el bienestar animal, presenta PICMA, Programa Integral de Maternidad para Cerdas y Lechones Bayer ha creado el Programa Integral de Maternidad para Cerdas y Lechones, considerando que en las producciones porcinas conviven, en la etapa de maternidad, dos tipos de animales con necesidades distintas, las cerdas reproductoras y los lechones. Pigma integra los mejores productos Bayer para el manejo y tratamiento en las etapas clave de la cerda y el lechón en el periodo de maternidad preparto, parto, nacimiento, lactancia, destete. La salud de la madre y su camada son indispensables, así como un medio ambiente y confort óptimos para ambos. Una cerda sana y que pare en tiempo y forma, consumirá cantidades adecuadas de alimento, producirá lechones sanos, fuertes y destetados en el menor tiempo posible. Es esencial, por lo tanto, que las prácticas de manejo y alimentación durante el periodo de maternidad sean las más adecuadas. Para el manejo y tratamiento de la cerda en cada una de las etapas, Pigma recomienda para el preparto Reprodin, prostaglandina sintética de alto poder estrogénico y agente luteolítico. Para la sincronización, aplique de 24 a 36 horas antes del parto. En el día 113 o 114 de gestación. Para el parto. Carbetocina LA BAKES. Estimulante tónico de larga duración para contracciones y atonías uterinas. Reduce el tiempo del proceso de parto y disminuye la hipoxia en el lechón al nacimiento. Aplique al nacimiento del primer lechón. Para la lactancia. Penimox LA. Amoxicilina de larga acción bactericida de amplio espectro, para el tratamiento del síndrome MMA, que considera mastitis, metritis y agalactia, para el destete, catosal con vitamina B12, estimulante metabólico con vitamina B12, repone físicamente a la cerda. Ayuda en el retorno al estro y mejora la fertilidad. El manejo indicado de la camada durante la lactancia está enfocado principalmente a optimizar la sobrevivencia, la salud y la ganancia de peso del mayor número posible de lechones. El objetivo es producir animales capaces de superar con facilidad la transición a la vida post-destete. Para el manejo y tratamiento de lechón en cada una de las etapas, Pigma recomienda... Para el nacimiento, Vida Sec, polvo secante, deodorizante y absorbente de humedad. Recomendado para el secado inmediato de la piel de Neonatos para mantener la temperatura y ayudar al pronto consumo de calostro. Negasunt, acción bactericida y cicatrizante. Su color azul permite detectar las heridas tratadas. Ayuda a la rápida cicatrización del ombligo. Mantiene limpia la herida y tiene efecto repelente a moscas. Para la lactancia. Bicox Iron. Coccidicida de amplio espectro con hierro de dextrán. Protección contra diarreas causadas por coccidia. Además combate y previene la anemia ferropriva. Los dos beneficios en una sola administración. Baitril Max. Antibacteriano de una sola dosis y larga acción con la formulación Kinetomax. Tratamiento oportuno a diarreas por infecciones. Disminuye la mortalidad y ayuda a obtener una mayor ganancia de peso en los lechones. Tetrabac aerosol. Oxitetraciclina en aerosol para prevenir las infecciones post castración. Para el destete. Vaitril Max. Antibacteriano de una sola dosis y larga acción. Con la formulación Kinetomax, disminuye oportunamente el riesgo de las enfermedades digestivas y respiratorias en el momento del traslado de los animales a sitio número 2. PICMA es el programa integral de maternidad para cerdas y lechones que reúne las herramientas necesarias para una mayor fertilidad, facilidad al parto y productividad. Si es Bayer, es bueno. Para este y otros programas, consulte a su asesor Bayer.